Bueno, saludo. En esta hora eh, les quiero mostrar un método de cómo ver las claves que están guardadas en sus computadores, las claves de la red de Wi-Fi. Eh, una vez le den clic en el link que les dejaré en la descripción del video, les saldrá una página así, luego le dan clic en saltar publicidad. Volvemos le damos aquí. Eh, anteriormente en los videos que he venido creando nunca pido que se suscriban pues en alguno hago la excepción pero debido a que ya he perdido algunos privilegios a causa de que tengo muy poquitos suscriptores ya que yo no pido que se suscriban los he, he perdido muchos beneficios entonces eh, quiero pedirle que se suscriban eh, a mi canal para así adquirir nuevamente esos beneficios que tenía anteriormente ya que youtube está exigiendo tener mil suscriptores bueno una vez les aparezca eh, esta ventana dan clic aquí en descargar se les irá a la carpeta de descarga una vez que eh, hagan eso eh, pues si quieren la pasan aquí a escritorio o no en descarga dan clic derecho extraer aquí y les quedará una carpeta así. Damos doble clic, abrimos, doble clic aquí, luego clic en sí. Y miren aquí están las claves. Como pueden ver, eh, eh, estos, son la, estos son los nombres de la red wifi y las claves son estas. Las, miren, aquí se fijan en esta en esta, estas son las claves entonces número de serie, estos son los nombres de la red de wifi este número de serie y luego siguen las claves que son estas de aquí, estas miren esta estas son las claves que tengo agregadas a mi computador bueno eso ha sido todo por hoy, eh, espero que lo disfruten y la pasen bien y no se olviden de suscribirse, de suscribirse perdón, para adquirir así los beneficios que he perdido a causa de los pocos suscriptores que tengo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que la pasen bien.